Esta tarde vamos a conversar sobre el efecto del silencio sobre nuestra forma de hablar, especialmente, pero el, el silencio siempre tiene un efecto de mucho beneficio en todo lo que nosotros hagamos. Entonces, eh, es, este tema hace como que nosotros tal vez nos podríamos preguntar si será que hay algo de violencia en nosotros eh, muchas personas que, que siguen algún camino espiritual por ejemplo dirían que no que no hay violencia en nosotros pero por ejemplo, la ira en, en algunas formas de manifestación es muy común. Y una, una forma de ira puede ser, por ejemplo, resentirse, que, que pareciera tan inocente, y es una forma de ira, o, por ejemplo, apartarse. Eh, estar en un grupo, en una reunión y, y apartar, aislarse más bien, eso es una forma, porque es, es una forma como de enojo, pero no se ve así a simple vista. Y puede ser que nosotros eh, hayamos pasado por eso muchas veces y no lo consideremos una forma de ira porque estamos pensando que la ira solo es así como una cosa muy fuerte, que se ve mucho o algo así. Entonces, incluso podría comenzar un, un momento de ira por un pensamiento tan simple como, eso no me gusta. Y eso puede referirse al entorno, a la atmósfera, a, a, a la persona que está ahí, a cualquier cosa. Entonces, son actitudes que nos parecen a nosotros comunes y corrientes y que pueden ser una forma de violencia. También, por ejemplo, ser muy críticos todo el tiempo, criticándolo todo o menospreciar a otros, o rechazarlos, todas esas son formas así. Entonces, eh, no digo que, que, que todos seamos, que eso se vea demasiado, no. Por eso es que tendríamos que observarnos, preguntarnos, ver cuál es nuestra conducta para poder descubrir si hay o no esa violencia. Entonces, necesitamos también no solo observarnos, sino tener como poder desarrollar el poder de la paz. Es, es necesario además, si queremos seguir ese camino, entender ese significado. En nuestro mundo actual, hay mucho ruido, no solo ruido físico producido por, los, por el transporte público o transporte de mercaderías o lo que sea, no, no solo eso. Eso, pues claro, y, y además en ciudades que son muy grandes o muy, muy activas o lo que sea, pues es mayor. Pero no es solo ese ruido, es el ruido que se produce con las noticias, con los rumores, con las noticias falsas, con una gran cantidad de cosas que nos afectan. Porque resulta que si yo quiero, eh, ¿cómo se? Como terminar o concluir alguna tarea, X, o estudiar porque estoy llevando algún curso de algo, o terminar un proyecto o darle forma o cualquier cosa que yo quiera hacer, es necesario que haya un entorno pacífico. Es decir, en el sentido, por ejemplo, de que haya tranquilidad, serenidad, yo necesito eso. Ahora, el, los seres humanos tenemos muchas cualidades y talentos, etcétera, y una de las cosas que estamos en capacidad de hacer es que aunque haya ruido alrededor de, del tipo que sea, tenemos la capacidad de apartarnos de ese ruido internamente, eso es una maravilla, entonces el silencio es necesario para eso, la práctica de la meditación por ejemplo, y, y ahí para estas experiencias de apartarse un poco de, de, del ruido, tenemos las dos palabras que son silencio, y paz. Son palabras muy unidas porque están interconectadas y también interrelacionadas. Así que siempre van a estar juntas. Bueno, entonces, ¿cómo logramos ese poder de la paz? Hay, hay muchos métodos que las personas en la sociedad practican, ¿verdad? Pero nosotros en Brahma Kumaris recomendamos algo que es como una técnica muy precisa para inculcar este poder. Entonces, en, en esa dirección, Lo primero es tener conciencia de, de que la ¿cómo es que llama la de que la naturaleza natural del ser humano es la paz. Eso es esencial saberlo. Y esta cualidad eh, se ha ido como reduciendo, disminuyendo poco a poco, y ha sido sustituida, digamos, por otros rasgos, como mencionamos la ira, por ejemplo, el ego, la arrogancia también. Entonces, cuando nosotros entendemos que la paz, es original en nosotros, entonces podemos comenz comenzar a conectarnos con nosotros mismos, con, con nuestra propia esencia. Entonces, para eso, el, la meditación es necesaria, es esencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa meditar? Meditar significa aprender a concentrar las energías dispersas de la mente. La mente está conectada con muchas cosas. Entonces, queremos... Concentrarnos en algo para poder recibir ese beneficio. Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas que aprendemos es quiénes somos. ¿verdad? Aprendemos que, que somos seres espirituales, divinos. Que yo, el ser espiritual, la conciencia, soy diferente de mi cuerpo. Mi cuerpo está hecho de materia, pero soy yo el ser, el ser interior, la conciencia, el alma, el espíritu, la que toma las decisiones, la que actúa por medio de este cuerpo. Entonces, es importante entender que, que soy un alma, un espíritu divino, pensante, sintiente, eso es lo que soy, y experimentar eh, es decir, con la meditación lo que hago es experimentarme así, en silencio, experimentar mi propia realidad. Entonces, aun cuando hay ruido externo, físico, yo puedo eh, dirigir mi atención hacia mi, hacia mi propio ser apartar mi atención de ese ruido y entonces ir hacia adentro y hablarme yo misma, crear pensamientos que sean positivos, que tengan eh, otro tipo de, de contenido, digamos, ¿verdad? Y luego... Una vez que yo aprendo eso, puedo también conectarme con el Ser Supremo, ¿verdad? La fuente de todas las virtudes, de todos los poderes, la fuente de paz, de felicidad, de dicha, de todo. Esa conexión, primero hacia el silencio propio, mío, y luego la conexión con el Ser Supremo, es lo que me llena, me llena de todo lo que yo voy necesitando, ¿verdad? Entonces, eh, me permite llenarme del poder de la paz, eso es lo que me permite la reconexión conmigo, la reconexión con el Ser Supremo, el entrar en el silencio a pesar del ruido externo, ¿verdad? Yo logro llenarme de eso. Entonces, al hacer esto, al tener esta práctica, esa conexión, eso nos permite hacer el esfuerzo de eliminar de, nuestra, de nuestro hablar las palabras que no son adecuadas, o, la, o las palabras de desperdicio. O aprendemos, como hemos ido eh, entrando en la experiencia de vernos nosotros mismos, de reconocernos, de aceptarnos, hemos ido descubriendo nuestro propio valor, y eso es muy especial, porque eso va desarrollando en nosotros un amor especial por nosotros mismos, entonces eh, ya no vamos a utilizar palabras no adecuadas al hablar, vamos a irlas dejando en una forma natural porque nos estamos viendo nosotros mismos con otros ojos, como un ser que tiene valor, como un ser de paz, ¿verdad? Como un hijo del ser supremo, etc. Entonces, nuestro hablar va a ir cambiando eh, poco a poco, ¿verdad? Y, y, y vamos a dejar de hablar mucho también. A veces se habla mucho innecesariamente, se repiten las cosas una vez y otra vez. Entonces, eh, las palabras de desperdicio, por ejemplo, se producen porque también tenemos pensamientos de desperdicio. Entonces, primero está el pensamiento y este luego se, eh, se convierte en palabras. Y en acciones, entonces vamos a ir eliminando palabras que de nada sirven y concentrándonos en cosas de mayor valor, digamos. En, hay una expresión que dice que no pienses nada malo, no hables nada malo, no hagas nada malo. Entonces, de vez en cuando... Es bueno recordar esas cosas, pero se recuerda, lo que se recuerda en realidad es quién soy yo, qué soy yo, cómo soy en realidad, cómo es mi esencia, qué tipo de ser soy, entonces con, con esa práctica y recordándonos experimentándonos tal como somos, es que todo lo demás va a ir cambiando. Entonces, algunas cosas que destruyen la paz en nosotros son como, por ejemplo, los celos, celos profesionales o celos financieros o el rencor, las discusiones, porque las discusiones eh, no llevan a nada. Porque entonces hay dos partes, esta parte piensa así, la otra piensa así, y ya, y se discute en relación con eso sin que ninguna de las dos partes cambie. Entonces, es, eh, las discusiones pueden llevar a digamos a, a momentos como de ira pueden llevar a una enemistad a, a cosas que no convienen entonces lo ideal sería compartir compartir lo que lo que a todos nos nos es útil o beneficioso en lugar de establecer discusiones y algunas cosas como, o sea, esas cosas nos contribuyen a que perdamos el poder de la paz. Y otras cosas como los buenos deseos, los sentimientos puros hacia todos, eh, nos permiten acumular el poder de la paz. Entonces, en realidad es muy grande el beneficio de la meditación, del silencio, para tener mejor calidad en las relaciones, en la relación con nosotros mismos y con los demás. La, la, la experiencia del silencio se puede transmitir por medio de las palabras, que es lo que nos interesa hoy, ¿verdad? Como, como el, del silencio al hablar. Porque en las palabras se van a reflejar, o sea, si yo mantengo esta práctica de, del silencio, de recordar quién soy, etcétera, como he mencionado, las palabras que yo produzca, van a reflejar sentimientos de amor, de cooperación, a, van a reflejar serenidad, van a reflejar algo muy importante, que es la disposición para escuchar al otro, ¿verdad? Porque a veces... Cuando hay mucha arrogancia en nosotros o algo así, solo queremos oírnos nosotros y que nadie más hable. Entonces, con esta práctica yo desarrollo esa disposición para escuchar. Luego, eh, algo así medular, digamos, es que... Las palabras, teniendo esta práctica, no tendrán más el fuego de la ira, porque ese fuego se va a haber enfriado, entre comillas, con el silencio. Es decir, nosotros vamos a haber cambiado internamente y por lo tanto eso se va a manifestar en nuestras palabras. Entonces, los buenos pensamientos que se crean a la hora de meditar, por ejemplo, y que se crean por medio del silencio, permiten que el diálogo con los demás sea respetuoso que haya comprensión, paciencia, armonía, tolerancia. Eso es maravilloso. Son esos son cualidades o son virtudes divinas. Entonces, con esa práctica Vean qué importante, dejamos de pelear, que es feillo, ¿verdad? Dejamos de controlar, de ser controladores, de imponer, de imponernos siempre, porque... Con la práctica del silencio nos vamos a volver más tranquilos, más serenos. Pero lo primero es que nosotros estamos, vamos a aprender a disfrutar de nosotros mismos teniendo esas cualidades. Primero somos nosotros quienes disfrutamos de eso y somos nosotros primero los que nos sentimos contentos con haber logrado ese paso. Entonces, por eso es que se vuelve natural, porque estamos disfrutando de algo, no es una imposición, no hay fuerza y no es, es regresar a lo natural, a lo natural del ser humano. Así que, esa es la recomendación y ahora vamos a hacer un, unos minutitos de meditación para que puedan eh, entender mejor de qué, de qué se tratan esos pensamientos eh, especiales que nos dan fuerza interior. Entonces vamos a estar tranquilos, a apartar la atención del ruido externo y vamos a recordar quién soy, qué soy. Yo soy un ser espiritual de paz Soy un ser que tiene la capacidad de ir hacia adentro, de observarse de crear pensamientos elevados acerca de sí misma y también tengo la capacidad de conectar mi pensamiento con el Ser Supremo la fuente de todas las cualidades en esa reconexión recibo esa energía y me lleno lleno mis vacíos lleno mis necesidades y puedo entonces abandonar los deseos que pueda tener de cosas materiales porque he descubierto mi propio valor entonces soy paz soy un ser de paz no hay conflictos en mí. Esta conciencia de ser un ser de paz me nutre, me alimenta, me llena, me relaja, me refresca. Yo, el Ser de Paz Estoy en un estado de contentamiento y es desde ese estado de serenidad, de dicha que también tengo la capacidad de crear una atmósfera adecuada, no solo para mí, sino para los demás. Y también tengo la capacidad de redirigir esa energía hacia el mundo entero. Hacia todos los seres humanos, mis hermanos y hermanas. Om Shanti